Laika. Laika Tip 2 Bueno, marca acá es fundamental en la caminada entender que uno es el, el líder de ellos, ¿no? Si yo llevo la correa muy tensa con el brazo muy arriba, ellos siempre van a estar en tensión y van a tratar de salir de ahí y van a sentir que yo no estoy cómodo siempre la correa sueltica puede estar cortica, pero no tensa y si yo necesito corregir cualquier cosa toco y siempre voy a soltar siempre soltar, para que ellos se sientan más tranquilos yo les estoy transmitiendo confianza y ellos van a caminar mucho mejor. Y la verdad de que hace que el paseo sea agradable y no esté uno incómodo con toda esa tensión que hay entre el perro y el amo. Exactamente.